Bien, eh, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar porque ya, ya hemos esperado demasiado. Eh, primero, mi nombre es José Villanueva, soy profesor de la facultad. Es un gusto este sitio poder trabajar con ustedes. Eh, tengo entendido que hay alguno de sistemas en el curso. Todos son industriales. Señorita Carol, ¿es industrial los sistemas? Señorita Banderada, ¿es industrial los sistemas? Eh, soy industrial, profesor. Gracias. Aaron, ¿tú eres industrial los sistemas? Industrial, ah. industrial. Ronald, ¿tú eres industrial o aliancista? Ronald. No sí, sé, Ronald, creo que está... Industrial, ingeniero. Ah, ya. Oye, deja de pichanguear ahí en... En el GRAS de la Alianza, pues socio. Bien, eh, el curso se llama Modelos de Gestión Empresarial. Es un curso eh, que para mí ha significado el ciclo pasado un reto porque es un curso nuevo, eh, que para mí era nuevo, lo estoy dictando ya esta vez por segunda vez, y eh, es un curso de los últimos ciclos, donde permite desarrollar en forma integrada muchos de los temas que se han visto durante y en paralelo que están viendo de repente en algunos cursos de su carrera. Entonces, en ese sentido, eh, el curso no va a ser más de lo mismo. Yo no voy a repetir lo que pudieran haber conocido ya en algunos otros cursos o en paralelo que estén llevando en otros cursos. Eh, no es el hecho, sino es integrar esto eh, con aplicaciones, para lo cual hay una plataforma, el Live Builder, donde está todo el material eh, y sobre eso voy a eh, pedir eh, una forma de trabajar, es en clase, eh, vamos a desarrollar los temas y fuera de clase, eh, vamos a dejar algunas actividades. Y lo vamos a hacer en este momento. Lo voy a eh, inscribir al blog. Como yo tengo el Excel acá de, de su curso, eh, eh, tengo la oportunidad de escribirlos. Voy a copiar acá. Un ratito entonces ya está copiado me voy al blog al blog del curso dónde estás y aquí estás y voy a nombrarlos como invitarlos para que sean autores del blog entonces entramos a configuración y vamos a la parte de invitar a más autores y acá pego los correos y eh, se supone que es enviar es demasiado larga entonces vamos a poner las comas que me están pidiendo coma un ratito ¿Dio ni riesgo? ¿Dio ni riesgo está en el curso? Dice que ya había. Mira, raro es eso. Un ratito lo voy a solucionar porque está tomando con los alumnos del ciclo pasado, con este ciclo, está haciendo una mezcla. Más luego lo, lo soluciono. Bien, entonces eh, vamos a ver qué es el curso, por qué es importante, cuáles son las características, cuál es la dinámica de la evaluación y cómo va a ser los trabajos y, y la participación de cada uno de nosotros. Para lo cual voy a presentar en pantalla eh, la información de este curso. Bien. Entonces, eh, primero para decirles que la plataforma es esta. Eh, señor Aaron, ¿se ve el material? Me... Sí. sí. Mí, disculpe, me confundí, me confundí de curso. Disculpe, voy a pasar a retirarme. Igual, gracias. Saludos. Sí. habla? ¿Aaron? Sí, sí. Oye, Aaron. Deja de estar enamorado, pues socio. Saludos no, me... a a tu, <ríe> tu suegra, Aaron. ¿Ah? ¿Ves? ¿Ya ves, señorita? Qué importante es ser cuánime y no estar enamorado. ¿Sí o no, señorita Carol? ¿Ah? Bien, estoy presentando en pantalla. ¿Se ve lo que estoy presentando, jóvenes? Sí, ingeniero, sí se ve. Perfecto, entonces seguimos. Este, eh, la novedad del de, día de hoy es que tienen que marcar su asistencia de esta forma, ¿no? Ahí dice formulario de asistencia y marcan su asistencia. ¿Está bien? Es importante que cada sesión marque su asistencia. ¿Qué más? El sílabo. El sílabo del curso tiene varias cositas interesantes. Una de ellas es eh, que es un curso netamente aplicado. ¿No? Eh, Dictamos tres profesores el curso, un profesor que trabaja en, en una empresa minera, y el otro profesor que es el, que era el coordinador, es el coordinador Carlos Ponce, y el que le habla, José Villanueva. Entonces, eh, ¿qué es lo que busca el curso? no? La aplicación de los conceptos. Esto es muy interesante. Y también el análisis de las opciones de los modelos de negocio. Vamos a ver que un modelo de negocio es una forma adecuada para gestionar valor en función de la coyuntura. Ustedes saben que la razón de un negocio es vender y, y creas ese negocio para no un tiempo, sino permanecer en el tiempo. ¿no? Entonces, para lo cual, si el tiempo es cambiante, las condiciones son cambiantes, el negocio tiene que adecuarse. ¿no? Y esos cambios hacen que la gestión también eh, tiene que tomar eh, conocimiento y ver algunos modelos eh, que de esa experiencia que permiten tener en cuenta primero que la empresa se mantenga, segundo que el recurso humano sea de lo más, eh, eh, digamos, eficiente y eso es lo que se va a buscar. Y eso lo vamos a ver en cuatro grandes áreas que vamos, o cinco grandes áreas que vamos a ver de unidades de aprendizaje en un gráfico que voy a presentar en un ratito. La administración de los negocios dentro de un enfoque integral, ¿no? Vamos a ver ya el balón de indicadores, los aspectos financieros la toma de decisiones y la relación entre el sector productivo, ¿no? eh, algunos problemas de aplicación en ingeniería y algunas herramientas. ¿no? ¿Qué se busca al final de este curso? Que ustedes puedan desarrollar o entender en un enfoque integral del quehacer gerencial. ¿no? Conocer las buenas prácticas en los sectores que vamos a estudiar, Revisar algunos artículos de aplicación y aquí es interesante. ¿Cómo yo sé lo que, lo que se está dando en el sector? Lo ultimito es a través de paper de investigación. ¿no? Eso me da eh, hasta el último año todas las investigaciones que se dan. Entonces, eh, eh, sabiendo cómo ubicar papers sabiendo cómo desarrollar eh, las líneas eh, en el sector de ingeniería industrial que se están dando, es conocer lo último que se da en el sector que, que nos interesa. ¿Y cuáles son los sectores que nos interesan? En la facultad ya está definido las líneas de investigación. Eh, las líneas de investigación para industriales son nueve líneas de investigación. Que Es necesario ver el estado de, de situación, lo que le llaman la frontera del conocimiento, ¿no? en esas líneas. Y de ahí, pues, va a haber líneas que te interesen, otras que de repente menos o más, pero eso ya depende de tu interés en, en, en tu carrera, porque ingeniería industrial sabemos y conocemos que es bien amplio. Eh, entonces, conocer los modelos que nos permitan eh, mejorar y proponer alcances positivos, utilizar métodos y modelos para gerenciar los negocios, identificar la cadena de valor de los procesos. Hay procesos críticos, que son necesarios siempre tener eh, identificados porque esos, si fallan o disminuyen su calidad, afecta el proceso integral de valor, ¿no? Y aplicar mejoras internas eh, en los negocios, ¿no? Y el otro elemento que es monitorear a través de un nivel de desempeño. Y vamos a ver las áreas, ¿no? Aquí una es todo lo que es gestión. Empresarial y gestión de operaciones, otra área es mejoramiento de las operaciones y prevención de fallas, Otro, otra área importante es la calidad, la calidad es un elemento que debe ser, sea muy, eh, digamos, cambiante el sector donde estás o sea un sector que cambia muy poco, la calidad es un elemento transversal independiente de, de, del nivel de velocidad de cambio. ¿Por qué? Porque la calidad te dice que debe haber una, un estándar, debe haber un nivel de, de monitoreo para que los productos sean, eh, los lotes sean similares y que sean, eh, est eh, se establezca un nivel de eh, similitud que debe recibir siempre el consumidor. Lo otro es tecnologías emergentes y las tendencias a las mejores prácticas empresariales. Esos cinco puntos son lo que vamos a ver. Lógicamente, eh, vamos a darle un enfoque más eh, aplicado. No vamos a solamente hablar de teoría, eh, vamos a ver casos aplicados y como les dije hace un rato, papers. ¿no? Eh, la bibliografía es esta y eh, pasamos a ver... El esquema, no, eh. aquí están las sesiones, eh, el esquema es este. Vamos a bajar un poquito el tamaño. Miren jóvenes, he tratado de resumir en forma visual eh, lo que vamos a ver eh, en el curso. Estas son las cinco unidades que acabo de ver del material. Pero esta, estas unidades son acciones que yo voy a hacer en la búsqueda de qué resultados busco. ¿no? Yo debo buscar dos resultados. Uno es, mejor dicho, cuatro resultados, pero los dos primeros son mejorar su análisis crítico. Y el análisis crítico es a través de comparaciones y ver una realidad eh, de, de ingeniería que, que se esté dando. Y eso lo vemos con eh, investigación. El otro es ejercer investigación aplicada en la gestión empresarial. No solamente leer, sino hacerlo. Y eso implica conocer un poquito algunos materiales que voy a compartir con ustedes y como consecuencia de eso, resultado sería identificar problemas y planteamiento de soluciones en productividad en las organizaciones y es el elemento que nosotros como ingenieros debemos siempre tener una capacidad identificar problemas por favor Ronald tu audio, si fueras tan amable. Eh, y el otro tema es aplicar herramientas de uso de, de, de ingeniería industrial y de sistemas a través de artículos de investigación. Entonces, eso son lo que, las acciones que vamos a buscar y cómo lo vamos a hacer a través del sistema sincrónico, que es las clases presenciales y asincrónico las actividades que vamos a dejar de una semana que hagamos. Tenemos clases los días como hoy, eh, lunes de 18 a 20 y los martes de eh, 16 a 18 horas. Entonces, cada semana tenemos que eh, hacer actividades fuera de clase. Y esas actividades lo vamos a hacer en una plataforma que se llama trelo en grupos, ¿está bien? Eh, entonces, lo que buscamos es este feedback, ¿no? Pero, realmente, este aprendizaje de primer orden, al final los debe llevar un aprendizaje de segundo orden, que es este. Que ustedes tienen que analizar con una actitud participativa. ¿Qué quiere decir la actitud participativa? Miren, jóvenes. Ya no son ustedes ingresantes ni están en los primeros ciclos, el que menos está en el octavo, noveno. Ahí vamos a hacer una encuesta. Señorita, este ciclo, señorita Carol, ¿en qué ciclo esto va a estar este es con los cursos que lleve este ciclo? Carol, ¿en qué ciclo va a estar usted en el 2021, 21-1? Señorita Carol... Señorita Carol, ¿me escucha? Creo que está hablando con su enamorado. Ricardo Lino, ¿en qué ciclo estás en este ciclo? Actualmente eh, estoy en el décimo ciclo. ¿Ah? Estoy en el décimo ciclo. Décimo ciclo. ¿Albert? Noveno, profesor. Noveno. Carol debe estar también igual en el décimo noveno. O sea, ya sí, está. Carol pero claro, por el chat dice que está en décimo. Ah, ya ya entonces ya están por salir entonces ya acá no es sino integral todo lo que han visto y lógicamente se complementa con la experiencia que tengan en las prácticas que están realizando entonces es muy importante eh, este aprendizaje que lo deben hacer en forma participativa ¿qué quiere decir participativa? Eh, yo lo que busco no es que yo lo sé todo y ustedes escuchan, no. Es, debe haber un diálogo, debe haber eh, una especie de aula invertida. ¿Qué es la metodología educativa de aula invertida? es Yo planteo una propuesta, explico y en otro periodo de la otra sesión ustedes abordan el tema de lo que han, se les ha dejado de tal manera que hay una discusión y hay eh, una interacción de los temas y en ese sentido el aula invertida permite que los alumnos tomen protagonismo en un tema que se, previamente se ha eh, revisado. Bien, esto es importante, este es el enfoque que vamos a hacer para el curso eh, y, y lógicamente el tema se aplica en el donde vamos a estar como ingenieros en el sistema empresarial, ¿no? de manufacturas y de servicios. Eso es implícito nuestro trabajo en esa, en esa área. Bien, entonces explicado esto, pasamos a eh, eh, ver a los contenidos que es el Live Binder, ya le he mostrado el Live Binder, y ahora veamos un poquito, eh, lo que ustedes ya saben, lógicamente, pero que nos permite comenzar a centrar nuestra labor de, de ingenieros ¿no? industriales. Primero, eh, la industria pasa de un proceso mecánico a un proceso ya eh, de producción continua y también eh, a fabricación en grandes volúmenes, en series. Y después ya comienza a haber los macrocontroladores, los PLCs, que en cierta medida son los que permiten la automatización de varias actividades y el almacenamiento electrónico. Algunas industrias eh, avanzan muy rápido, otras se adecuan más lentamente. Y por último, hoy en día el Internet aplicado a los procesos, a través de la automatización y la robotización y los objetos que están conectados unos a otros o operaciones remotas ¿no? eh, o autodiagnósticos, equipos que se hacen autodiagnósticos, robots, permite hoy en día estar en la industria 4.0. Esto que eh, no nos llame la atención ha obligado a hacer cambios en las... Formas como se gestiona. Hay industrias en el Perú que pueden estar en la 4.0, pueden estar en la 3.0, pueden estar en la 2.0. Depende eh, eh, mucho cómo se han adaptado. Y ahí es donde viene el primer reto como ingeniero industrial de cada uno de ustedes. Primero es mencionar eh, lo siguiente, ¿no? A ver. Eh, voy a pedirles que me digan eh, qué es cierto o no es cierto las afirmaciones. Ahora quisiera la participación y opinión de ustedes, ¿está bien? Eh, yo lo que quiero con, en este momento es que ustedes me den su opinión respecto a lo que yo voy a eh, afirmar. ¿ya? Eh, en lo siguiente, la industria, eh, los... Desarrollos que se están dando, como se está presentando desde la industria 1.0 a la 4.0, que es todo un proceso que se ha dado en los últimos, pongamos, 100 años y más aceleradamente en los últimos 20 años, eh, industria 3.0 y 4.0, eh, implica retos para adecuarnos como país como sector empresarial. Pero no basta que haya el desarrollo, esa es una afirmación que estoy haciendo, no basta que haya el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de Internet de las Cosas, ¿no? sino también es necesario que el país tenga políticas que permitan aprovechar esas eh, Desarrollos que vienen normalmente de fuera, porque si no serán ventanas de oportunidad que veremos pasar y no aprovecharemos esto en el sector industrial. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con estas afirmaciones? Su opinión importa. Radio sí, Rosario, bueno, lo que lo que está diciendo es más que todos los recursos, ¿no? Más que todo como nación debemos tener los recursos adecuados para poder eh, adaptarnos a esta nueva industria, ¿no? eh, con el Internet de las cosas y, y la conectividad. Bien. ¿Qué otra opinión tienes sobre lo dicho? A ver. Su opinión importa. A ver, el sector aliancista. Ronald, tu opinión, Grone. Después, Carol, por favor, Carol, arregla tu micro. Ricardo. Perdón, Roberto, ¿cómo estás? Eh, te llamo un ratito porque estoy en clase. ¿Sí? ¿Ya? Un gusto. Bueno. Chao. Eh, disculpe. Entonces, ¿qué opinan? A ver, Ronald, Ricardo, Carol, ¿qué opinan de lo dicho, las afirmaciones que he dicho? He afirmado que para aprovechar las tecnologías que es necesario que el gobierno o el gobierno de turno defina políticas para poder eh, garantizar... El éxito de esas tecnologías en los sectores que, que se dan en el país, ¿no? Que se pueden aplicar. ¿Es, ¿Eso es cierto o no es cierto? A ver, Ricardo, ¿estás a yo favor o en contra? ¿Por qué? Yo Adelante. Sí, yo creo que sí, el, el apoyo del gobierno. Mmm, Está bastante involucrado, pero actualmente, como sabemos, hay bastante corrupción, ¿no? no es. es algo que, que es muy difícil de manejar. En especial, creo que como el Perú es más, más que todo informal, creo que es un, es un aspecto bastante difícil de, de analizar, ¿no? pero creo que sí. Claro que el Estado tiene mucho corrupción. Uh -huh. Es muy cierto lo que dices. Eh, yo no estoy hablando mal de ningún gobierno. Ni quiero decir que no es posible hacer, pero si hablamos que como país deberíamos aprovechar el mayor número de empresas, el mayor número de sectores, una nueva tecnología que permite mayor productividad y eficiencia, lógicamente el gobierno a través de su congreso y a través de su poder ejecutivo debería dar normas que faciliten el acceso de esos sectores a esos eh, beneficios. Eh, y eso es muy importante en la medida de que eso se va a dar como consecuencia. Si se hace así, vamos a tener una mayor eh, integración como país de todas esas tecnologías y va a haber mejor bienestar como consecuencia de, de ese uso, ¿no? Entonces, eh, esa es una cosa que se plantea como una limitación porque es un país en desarrollo y un país desarrollado. Un país desarrollado se define aquel que legisla para que se desarrollen sus sectores. Si no legislas, como dice Ricardo eh, Sería cada uno por su iniciativa y cada uno baila por su pañuelo, pero no, no hay un trabajo de, de integración. ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en este año del segundo bicentenario. Eh, si ustedes miran eh, cómo fue la, eh, eh, la avenida de los españoles el gobierno que dejó San Martín, el gobierno de los políticos de ese entonces y desde esa fecha, después los gobiernos los militares, después los gobiernos últimos, hasta la fecha. no. Mucho de, de, de el que seamos país de, de, todavía en desarrollo no significa que no tengamos recursos. No significa que no tengamos población, no significa que no tengamos capacidades profesionales y brillantes alumnos como ustedes, sino que el país eh, no integra eso a través de medidas que permitan aprovechar más integralmente para el, la sociedad eh, estos beneficios tecnológicos. Entonces, un primer campo... De, de trabajo es eh, saber eh, que la política tiene, es importante, la buena política, entre comillas, es importante para lograr desarrollos sostenidos en el mediano y largo plazo en un país, ¿no? Eso es importante mencionarlo, porque hay veces se dice, ah, hay que hablar de Internet de las cosas, hay que hablar... Eh, de 5G y eso se parte del supuesto que cada empresa baila por su pañuelo, invierte y ya verá si, si va a tener éxito o no. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque el gobierno con solamente legislar va a determinar ventajas para su desarrollo en muchos sectores. Eh, eso es un tema interesante que nos plantea como ingenieros un reto, ¿no? Porque nosotros cuando vayamos a una organización o en este momento están trabajando en una de ellas, eh, hay restricciones, como es natural. Nadie puede decir que no hay restricciones donde uno trabaja. Pero, ¿qué debemos hacer con las restricciones? Ahí está el enfoque del ingeniero, ¿no? El acostumbrado a trabajar con restricciones, tenemos que las que sean manejables tratar de bosquejar una propuesta de mejora las que no sean manejables se toma como restricciones es como un modelo de, de programación lineal no hay cosas que no puedo modificar será una restricción hay cosas que las puedo poner en un rango serán variables no entonces, dentro de la variedad de los independientes y dependientes. Entonces, como ingenieros, tenemos esa forma ahora de pensar. Y eso es importante porque nos permite claridad en el análisis. Acuérdense que uno de los objetivos es que sepamos como ingenieros, perfeccionemos, porque ya deben ustedes conocer, pero perfeccionemos una característica que tenemos los ingenieros es identificar problemas y efectuar planteamiento de selección en función de mejorar la productividad en las organizaciones. Eso es algo que debemos entender siempre. Para eso usemos las herramientas de ingeniería industrial. ¿no? Entonces, eh, ese es un poco el, lo, lo que busco con esta lámina, eh, mostrar eh, el tema. ¿no? Aquí ya pues aparece una evolución que es más de lo mismo, ¿no? Y eh, yo lo que quisiera tocar acá es este artículo, ¿no? Este artículo que es interesante, eh, quería compartir con ustedes este artículo que nos permite eh, eh, ver, digamos, un elemento importante que es la redefinición del aprendizaje en la red. ¿no? O sea, la cuarta revolución industrial eh, que se da eh, hoy en día, eh, no podemos hablar que ya estamos diciendo que algunos sectores eh, falta regulación del gobierno, pero eh, cuando no hay regulación, la sociedad civil se autorregula, ¿no? Está la CONFIEB, está la Sociedad Nacional de Industrias, están los grupos empresariales, está el, SEC, el MINSA, ¿no? Todos se, se autorregulan para poder eh, aprovechar o trabajar, ¿no? Eh, quizá de las formas ineficientes sale algo más eh, eficiente, ¿no? Eh, eso lo hemos vivido todo el año pasado. Eh, eh, y estamos. Estamos en el sector salud, un poco parcheando, pero en marchas y contramarchas, pero se avanza. ¿no? Entonces, eh, este artículo que les sugiero lo revisemos, voy a leer el resumen nada más: dice, la cuarta revolución industrial provocará una transformación en los escenarios educativos, porque incorporará redes ciberfísicas de la producción logística. Consumo de bienes y servicios. Redes ciberfísicas. La teoría educativa ha abordado tradicionalmente los escenarios educativos tecnologizados con categorías de análisis propios de la tercera revolución industrial. Y es necesario superar esos lastres o restricciones ¿no? conceptuales. Este texto propone el concepto de aprendizaje en red. Y toma como punto de partida la ontología poshumanista humanista eh, y la epistemología de la teoría del actor-red. Esto se refiere a que hay que desarrollar los conceptos utilizando la investigación formal, ¿no? Que tenga que tener un respaldo, no las famosas fake news, ¿no? Así, el aprendizaje sería un proceso que asocia a las agencias humanas y no humanas por igual y que opera sin centro ni periferia, cuyo objetivo de operar la red de aprendizaje desaparece. El aprendizaje es en sí mismo una red heterogénea en funcionamiento. Asimismo, este texto se identifica en algunas agencias humanas y no humanas básicas que permiten construir redes de aprendizaje fortalecerlas o destruirlas. Además, se justifica porque la investigación educativa debería crear datos de manera inductiva y construir categorías de análisis en forma abductiva para identificar nuevos objetos de estudio en los escenarios de aprendizaje de la Cuarta Revolución Industrial, que se caracteriza por ser sí híbridos, ambiguos y contingentes. Ustedes y yo estamos en ese campo de aprendizaje que es un poco híbrido, un poco ambiguo, eh, estamos, en este momento algunos están en una empresa, están robándole horas a la empresa para poder asistir a clase, otros están a la vez eh, eh, haciendo sus trabajos, ¿no? Entonces, eh, esta ambigüedad hace que ahora, pues, lo vivamos mucho, ¿no? Y acá hay un mensaje de la educación 4.0, ¿no? Y eso es lo que viene a continuación, que ¿no? es la educación 4.0. ¿no? Eh, jóvenes, ustedes ya hace, van a ser cinco años que han ingresado, eh, tienen una percepción permanente de los cambios que ha habido en estos años que están en la universidad. Y esos cambios, eh, algunos son... Los han visto con mayor profundidad, otros eh, los han mirado nada más y otros están viéndolos hoy en día muy, muy fuerte. ¿no? ¿Cuáles son? Primero, las necesidades sociales. Eh, hoy en día, eh, todo lo que sabes no es garantía de que sea suficiente. ¿Por qué? Porque lo que sabes... En un par de años se va a volver obsoleto si es que no lo actualizas o no estás constantemente eh, actualizando. Entonces, no basta tener el conocimiento, sino tener capacidad para estar aprendiendo a aprender. Pero también tú tienes que tener líneas de interés, porque no puedes aprender todo de todo. Entonces, en esas líneas de interés vas a ir perfilando los conocimientos que te permiten potenciar como profesional y de ahí vienen eh, los profesionales del contexto regional, nacional e internacional. Eh, el tema del idioma es muy importante, se lo digo de, de la mejor forma, deben ustedes dominar el inglés. El inglés es un elemento ya no diferenciador, ya es una necesidad. Vamos a ver paper, vamos a analizar, y todo está en inglés. Los lo conocimientos fronteras estoy hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es necesario eh, tener esas, esa formación, ¿no? ¿Y qué es el talento? El talento viene a ser, acabamos de pasar la Semana Santa en nuestro calendario religioso, y eh, hay una parábola de los talentos. ¿no? Un señor que se va y deja su, su hacienda a sus criados, a un criado le deja un talento y le dice, a mi vuelta quiero que me des los resultados. ¿Qué has hecho con este talento que te estoy dejando? A otro criado le dice, le da dos talentos. A mi vuelta quiero que me des... Eh, los resultados de qué vas a hacer con esto, qué has hecho con estos dos talentos. Y un tercero le da tres talentos y hace lo mismo. ¿no? Pasan un buen tiempo y vuelve el, el hacendado, el, la persona que de esta, eh, digamos, eh, profecía o, o parábola, ¿no? Y les pide y cada uno le responde, yo, por ejemplo, el que le dio un talento, yo eh, tengo uh, esto que me distes y lo he guardado comprando más, más comida y ahora tienes la comida más algunos frutos adicionales que he sembrado. ¿no? El que tiene dos talentos le dice otras cosas y el tercer talento le dice yo... Como sé que tú eres bien rí, rígido y que no, lo que hice fue lo guardé. Y ahora que has vuelto, lo he vuelto a descubrir y te lo estoy dando lo que me has dado. ¿Cuál es el mensaje de los talentos? Talento es lo que tenemos cada uno de nosotros. Y si son de la física y si son ingenieros, tienen grandes talentos. El problema no es tener talento porque ya lo tienen. El problema es cómo multiplicas los talentos. Entonces, es el reto como ingenieros hoy en día, en el siglo XXI, potenciar tus talentos. Para lo cual, tú mejor que nadie sabes lo que Sun Zoom hace, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué tengo que hacer con mis debilidades? Neutralizarlas. Que se vuelvan ya no debilidades, sino minimizarlas al mínimo. ¿Y cómo? Solucionándolas, ¿no? Superándolas. ¿Y qué tengo que hacer si soy bueno en alguna cosa? Potenciarlo eso, ¿no? Mis fortalezas potenciar. ¿no? Para eso no tenemos. Entonces, primera conocerse a sí mismo. Entonces es importante en, en este siglo XXI. Todos tenemos talentos, uno como ustedes más que otros, ¿no? Eh, pero no es el hecho de tener el talento, sino es cómo lo potencias, cómo lo multiplicas. ¿no? Porque ese señor que va a venir después de muchos años, que son tu edad, ¿no? después de varios años, te va a decir después de varios años, ¿qué has hecho con los talentos que te di? ¿no? Entonces, si después de 10 años no has hecho nada, después de 15 años no has hecho nada, después de 30 años no has hecho nada, bueno, eres aliancista. ¿No? Entonces, eso es un poco el objetivo de las competencias, ¿no? para lo cual debes tener en cuenta lo importante hoy en día que es la creatividad, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico. Discrepar no significa que yo estoy en contra, sino si, no, si lo fundamento, entonces puedo yo eh, estar contento con mi opinión. Ese es el análisis crítico. El innovación, formar una red de trabajo y colaboración. En este momento, en este salón, va a haber una red. ¿no? Eh, la inteligencia emocional es muy importante hoy en día. Eh, nadie puede dudar que este enfoque de la pandemia que vivimos, la nueva realidad, eh, ha afectado a amigos, a amistades, a familiares o personas muy llegadas a uno, eh, con problemas de salud, problemas de preocupaciones. Es hoy en día muy, muy, muy importante manejar las emociones, haciendo ejercicio, siendo más proactivo, eh, es muy importante la resiliencia, ¿no? Eh, si uno no se maneja en entornos de este tipo, como ingeniero, no le va a ir bien. Pues. Entonces, eh, eh, la inteligencia emocional es muy importante. Y lo que ya hemos visto de la industria 4.0, ¿no? que es hoy en día la flexibilidad de las necesidades, la mayor velocidad para colocar en el mercado los productos, el, lo que es la, la cantidad de datos que hay hoy día, a través de, de diferentes medios tenemos datos completos de diferentes usuarios y eh, la parte de responsabilidad social. ¿no? Estos son elementos que vos, yo ven las tendencias hoy en día. Eh, es, eh, la sociedad es inclusiva, es próspera porque nunca ha habido en, en los últimos... 200 años, tanta población y tanta producción de alimentos, ¿no? y, y sin guerras mundiales, ¿no? y la resiliencia. Entonces, son elementos que, que llaman la atención hoy en día, todos estos trabajos de la industria y las tendencias 4.0. Bien, frente a eso, ¿cómo manejamos el tema educativo? Eh, ustedes deben saber que la educación es el, el medio para salir del desarrollo, del subdesarrollo, ¿no? eh, Ustedes y yo mmm, nos estamos educando permanentemente y eso nos hace ser críticos en la realidad que vivimos, pero no críticos para destruir lo que hay, ¿no? Sino para tratar de aportar, ¿no? Entonces, como profesionales debemos aportar, porque el que critica por criticar es un aliancista. El que critica para hacer y para mejorar, bienvenido sea. ¿no? Eh, ya ustedes tienen una edad como para que se den cuenta que más que criticar debemos hacer. ¿no? Entonces, la oferta educativa... Eh, debe incidir, incidir en, en incentivar la investigación. Vamos a hacer investigación en este curso. ¿no? Eh, es importante el vínculo gobierno-empresa-academia. Acabamos de mencionar una afirmación que, que no se está dando a nivel de gobierno como se debería dar. ¿no? Se da, pero en algunos sectores, pero no en la intensidad como debería ser ¿No? El otro tema es, eh, es los saberes digitales, ¿no? es importante eh, darse cuenta que estamos en una educación, vamos a ver actividades sincrónicas, asincrónicas y eh, el desarrollo de la persona es muy importante. Eh, el aprendizaje tiene que ser flexible, tiempo, espacio y contenidos, transversal quiere decir que es permanentemente a ritmo del estudiante eh, y apoyado en la analítica del aprendizaje qué quiere decir es conveniente monitorear cómo se está aprendiendo ¿no? y, y si se está teniendo cumpliendo los objetivos del, del material del silo para lo cual tenemos que desarrollar las competencias, cuáles, las que hemos mencionado en el sílabo, ¿no? Y buscar, pues, este, esta triada, ¿no? Talento emprendedor. El otro es competencias digitales. Y la formación dual, ¿no? En investigación y eh, desarrollo e investigación. Estos tres elementos son los que forman esta triada, ¿no? que para nosotros es muy importante. Eh, vamos a ver un artículo, pero eh, yo quisiera centrar en lo que es un modelo de negocio. ¿está bien? Veamos este video previamente de modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocios? Un modelo de negocios es el mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planea servir a sus clientes y con ello generar ingresos. Un modelo de negocios ayuda a los emprendedores a clarificar las ideas, a validar que éstas sean adecuadas y anticiparse a posibles contratiempos. El Documento de Modelo de Negocio da respuesta a una serie de preguntas que veremos a continuación. Para responder estas preguntas, pongamos como ejemplo una empresa comercial de entretenimiento que proporciona películas y series de televisión bajo demanda por Internet, llamada Netflix. ¿Cómo serán nuestros clientes? Principalmente serán las personas que les gusten las películas, series y contenidos de TV. Estas personas también podrían usar dispositivos móviles para acceder a Internet y descargar aplicaciones de entretenimiento. ¿Qué beneficios entrega nuestro producto a los clientes y qué nos hace diferentes de la competencia? Pueden acceder a todos los contenidos de Netflix que deseen por una cuota mensual, en cualquier momento y en cualquier sitio que haya conexión a Internet. ¿Cómo entregarás o llevarás el producto o servicio a tus clientes? Por medio de la aplicación web y móvil. ¿Qué servicio le darás a tus clientes antes, durante y después de la compra? La relación de la compañía con el cliente es por medio de email y la aplicación. ¿Cómo y de dónde obtendremos el dinero? Netflix obtiene ingresos por medio de las suscripciones de los usuarios. ¿Qué recursos necesitamos para poder hacer funcionar el negocio? Los recursos clave de la empresa son las películas y series de televisión, así como la infraestructura a través de servidores que permiten almacenar y administrar el contenido. Además de la aplicación web y móvil, como otros recursos que necesita el negocio. ¿Qué actividades debemos hacer para que funcione el negocio? Las actividades clave de la empresa es montar en la plataforma todos los contenidos que se vayan adquiriendo, hacer el marketing digital y mantener actualizada la aplicación para los diferentes dispositivos. ¿Qué apoyos, proveedores o alianzas necesitamos hacer para que funcione el negocio? Las alianzas clave de NetPix son las compañías que tienen los derechos y que comercializan las películas y series con las empresas que tienen servidores de Internet. Además de empresas que desarrollan dispositivos electrónicos capaces de usar la aplicación de Netflix. ¿Cuánto vamos a gastar en todo lo anterior? Los principales costos de Netflix provienen de la adquisición del contenido y pago de regalías el marketing que usan para dar a conocer su servicio, así como el mantenimiento a servidores y a las aplicaciones. Al contestar estas preguntas con detalle y discutirlas con otras personas, la idea del negocio se hace más clara. Al mismo tiempo, permite aumentar las posibilidades de éxito debido a que varias mentes piensan mejor que una. Lo que se le ocurre a uno, no se le ocurre a otro. modelo de negocios es el mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios. Sirve el modelo de negocios para clarificar ideas, para validar que sean estas adecuadas ideas y anticiparse a posibles contratiempos. ¿no? ¿Por qué? Porque si las hemos clarificado, podemos prever ¿no? como ingenieros estos contratiempos ¿qué información deben tener un modelo de negocio? básicamente debe incluir lo siguiente ¿Cómo serán nuestros clientes? ¿Cómo serán los clientes? Es muy importante conocer. El cliente no es aquel solamente, pongo un ejemplo. A ver, eh, ¿quién es el cliente? A ver, estimado Ricardo, ¿me ¿escuchas? Ricardo. ¿Me escuchas? Sí. ¿Ah? sí, sí, sí lo escucho. No, no, no te escucho nada, habla un poquito más fuerte. Sí lo escucho. Ya, te voy a contar una historia y tú me vas a decir quién es el cliente. ¿Está bien? Vale. Ya. Eh, un... Es un matrimonio de un esposo y su esposa y un bebito. Así comienza la escena, ¿no? Mm. Eh, la mamá está acurrucando al bebito y hay un sonido. La mamá se acerca al bebé y huele que parece que el bebé ha hecho sus necesidades, ¿no? Entonces dice, ¡guau! Eh, dale plata a la, a la empleada para que vaya a comprar y Juan le da la plata a la empleada y va a comprar y entonces la empleada va y le dice a, a la señora señora qué marca voy a comprar la señora compra tal marca en tal lugar, vas a, a, a la tienda tal y pides esto. Entonces, la plata la da el esposo, la que da la orden es la mamá que tiene que atender al bebé y la que va a comprar es la empleada. Al momento de salir, se encuentra con la abuela, con la mamá de la mamá. ¿no? Le dice, no compres esa marca porque es muy cara compra otra mejor, entonces le da las indicaciones, llega a la, al sitio donde va a comprar la empleada y es la empleada la que compra y eh, eh, no encuentra lo que le dice la abuela, lo que le dice la esposa y ella toma la decisión de comprar una marca. Regresa a la casa, le da el vuelto y le entrega el producto. Y la mamá del bebé agarra el producto y se lo pone al bebé. ¿Está bien? Pregunto a Ricardo. ¿Quién es el cliente? ¿La empleada? ¿El papá? La mamá del, del bebito, el usuario que es el bebito, o la que define las decisiones que es la abuela. ¿Quién es el cliente? Creo que podría haber dos clientes: uno que es el final, que es el que recibe el producto ya, que sería el bebé, y otro momento de hacer la compra, que sería ya la misma empleada que, ¿no? que realiza la compra recibir el producto. Mm -hmm. Ronald, ¿tú qué opinas? Eh, yo creo que es la madre, porque es la que decide la que compra el producto. Ah, señorita Carlo, Carol, ¿usted puede ya ver su audio todavía? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, señorita. Ah, ya, mira, yo más o menos he entendido, pero con tanta, con tanto personaje, yo creo que es la mamá también. Ah. Entonces, miren jóvenes, hay varios clientes, pero el que da la plata es el que decide, ¿no? Simplemente da un medio para que se ejecute. Y quien ordena comprar es la mamá, pero quien efectúa la compra es la empleada, ¿no? Y quien usa no es ni la mamá, ni el papá, ni la empleada, lo usa el bebé. Entonces, es importante entender aquí lo que dice, ¿cómo serán nuestros clientes? Entonces, vemos que hay diferentes tipos de clientes para un producto. ¿no? Eh, por eso es importante entender esta pregunta. ¿Qué beneficios entrega nuestro producto y qué nos hace diferentes de la competencia? ¿Cómo interpretamos estos clientes y qué le damos a estos clientes de tal manera que nos identifiquen a nosotros respecto a otros productos similares? ¿Cómo entregarás o llevarás a cabo el producto o servicio a tus clientes? Interesante lo que estoy mencionando. Entonces esto nos cuestiona lo siguiente, ¿qué servicios le darás a tus clientes antes, durante y después de la compra? Tus clientes, no habla un cliente. ¿no? En el ejemplo que le he puesto a Ricardo se ha visto que son varios los clientes para un producto. ¿no? ¿Cómo y de dónde obtendremos el dinero? para atender a esos clientes, qué recursos necesitamos para poder hacer funcionar el negocio. Es muy importante entonces cuestionar y analizar que el modelo de negocio es muy importante, jóvenes. Bien. Entonces, ¿qué actividad debemos hacer para que funcione el negocio? Esa es una función muy importante que debemos analizar como ingenieros industriales. ¿Qué apoyos, proveedores o alianzas necesitamos para que funcione el negocio? Ustedes, yo, todos, no vivimos como Robinson Crusoe, aislados del mundo, no. Por eso este curso y la lectura anterior que mencioné, las redes. Estamos interactuando. En este momento la señora Carlos está en un lugar, eh, Ricardo está en otro, yo estoy en otro, Ronald está en otro. Esa interacción, pero trabajamos en un horario y estamos intercambiando conceptos y, y, y opiniones. Entonces, eh, esta red es cómo apoyamos o realizamos alianzas. Esa palabra no me gusta, pero qué vamos a hacer. Necesitamos para que funcione un negocio. ¿Cuánto vamos a gastar en, en todo lo anterior? Bien. Entonces, ya hemos visto que es un modelo de negocio. Eh, Vamos a ver un modelo de gestión empresarial. Creo que con eso situamos la problemática del de objeto de razón de ser del ingeniero industrial. ¿no? Eh, esto es sin audio entonces eh, se ha hecho un esquema que aquí está resumido eh, y el modelo de gestión empresarial eh, hemos visto cómo es eh, un, un modelo de gestión de negocios no pero si ya quiero ver un negocio que debe dar réditos, entonces ya tengo que eh, eh, no solamente buscar que de, siga dando réditos sino que en el tiempo se mantenga y para que se mantenga tengo que orientarlo no en el corto plazo sino en el mediano plazo un negocio está hecho para mantenerse en el mediano plazo entonces esto requiere eh, que se trabaje con reglas que permitan y valoren las buenas prácticas y las buenas prácticas se eh, tienen con el ISO, con un enfoque eh, que muestre un manejo integral de las eh, principales variables y que permitan lo que se dice ahí la sostenibilidad empresarial, que es la sostenibilidad que Puede haber muchos cambios, y de hecho los hay, y permanentes, tanto internos como externos, pero la organización debe tener capacidad para adecuarse. Y eso no es novedad. Peter Senge, hace muchos años, ya hablaba de la organización que aprende. Y una organización que aprende es muy importante porque aprende a, a responder y adecuarse a los cambios. Eh, en esa dinámica, eh, tercer bien plantea, pues, su propuesta, ¿no? Entonces, eh, siempre va a haber riesgos y siempre va a haber eh, incertidumbre, pero como ingenieros, una forma de minimizar la incertidumbre es planificando, es identificando objetivos, es planteando acciones y esas acciones eh, formularlas o revisarlas con respecto a lo previsto mediante indicadores y así vamos como ingenieros minimizando los riesgos. Que en toda organización existe el riesgo es parte y esencia de, del quehacer empresarial. Lo que hacemos como ingenieros es tratar de minimizarlo o neutralizarlo. O en todo caso, vivir con él. ¿no? Y si lo vivimos con él y está bajo control, entonces el negocio sigue siendo interesante. ¿no? Entonces, este es un poco el resumen de este material que se les ha compartido a ustedes. Eh, entonces, eh, aquí esto, vamos a parar acá para eh, que me den su opinión, porque su opinión importa. Radio Capital. A ver, ¿qué opinas, Ricardo, de lo visto en estos momentos de modelo de gestión y gestión empresarial? Ricardo, tu opinión importa, Radio Capital. Eh, creo que es lo básico y necesario ¿no? para llevar a cabo cualquier proyecto, siempre debe haber una planificación previa a lo que sea que vayamos a realizar, justo los modelos de gestión son los que nos permiten este uh -huh. nos permiten Gracias. realizar de una forma sistemática, así que por cada uno de los pasos que debemos realizar, desde el planteamiento hasta las acciones finales que vamos a llevar a cabo. Uh -huh. Gracias. A ver, Ronald, ¿qué opinas de estos dos conceptos vistos? Ronald Céspedes. Mira, eh, un favor, ¿podría repetirme los conceptos? Eh, no, no lo puede ser sí. muy bien. Eh, hemos visto lo que es el modelo de gestión eh, como modelo, sus características y, y hemos visto que ese modelo responde a varios tipos de clientes. Incluso hemos hecho un ejemplo de los tipos de clientes para una historia que he mencionado. Y por otro lado, ya hay que gestionar ese modelo ¿no? en forma empresarial. No, no, no es que ese modelo ya por su propia cuenta que funcione. ¿no? Hay que manejarlo empresarialmente. Y hemos mencionado algunas características. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a pues, eh, mi parecer los modelos de gestión están actualmente y desde hace un buen tiempo eh, reemplazando lo que son planes de negocio, porque los planes son digamos frígidos, cuando tenemos un ambiente muy cambiante, un, con mucha incertidumbre, mucho riesgo, y la única manera es, digamos, no tratar de controlar todo, no sino manejar cierta incertidumbre. Y esto es con los modelos, ¿cierto? Con los modelos de gestión. Uh -huh. Gracias, Rona. Señorita Carol, ¿ya puede hablar o todavía su micrófono no funciona? Señorita Rosales. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, muy bien. Allá. A ver, le hago una pregunta sí. respecto a los, lo que hemos visto. ¿Los modelos de gestión son vigentes en la realidad que vivimos o son términos ya obsoletos? Lo que estamos... eh, no, yo opino que tiene que ir actualizándose, tiene que ir de acuerdo, de acuerdo a los cambios que está sufriendo el mundo como por ahora, este, yo estoy un ejemplo de Netflix y es un buen ejemplo ya que, este, eh, sobre todo en estos tiempos la demanda de, digamos, mmm, todo lo que es, este, ver series, películas, todo en un solo, digamos, en un solo paquete es un negocio que está en auge, ¿no? Ya que ahora estamos en confinamiento, mucho más. O sea, yo creo que los modelos de gestión tienen que ir renovándose, no es algo que esté, digamos, obsoleto, ¿no? Tiene que de todas maneras cambiar de acuerdo al contexto. Uh -huh. eh, gracias, señorita. Gracias, Ronald. Gracias, eh, Ricardo. Eh, como pueden darse cuenta, entonces, este, esta realidad eh, en algunos sectores ha ocasionado reacciones fuertes. ¿Cuáles son? Una reacción es, tengo que cambiar lo que estoy haciendo porque cada vez pierdo más clientes. Otra es, eh, la competencia está haciendo mejor que yo las cosas. Otra es que tengo que sacar mi página web. Otra es, tengo que canalizar mejor las atenciones o requerimientos de los tipos de clientes que tengo para mi producto. Entonces... Cualquiera sea la respuesta en cualquier acción que, de la que estoy mencionando, es importante una, un método que permita ir eh, validando estas acciones que yo haga en función de, de mi objetivo es ser vigente en el tiempo, como organización y como empresa, entonces tengo que hacer acciones. Entonces, eh, el hacerlas va a tener mucho, mucho de ver indicadores si lo que estoy haciendo se puede verificar con el indicador si está yendo en el en, el, en la línea que yo estoy preveyendo ¿no? entonces los indicadores los datos son importantísimos la información hoy en día utilizando la información no simplemente almacenando información porque nada sacas almacenando es utilizar la información y hacer análisis de ella. Ese es el valor que hoy día tiene para monitorear el modelo de gestión. Entonces, si vemos que las organizaciones hoy en día tienen restricciones manejables, que las puedo yo con mis conocimientos manejar, y hay otras restricciones que no las puedo manejar, ¿no? por ejemplo eh, las compañías de transporte ¿no? interprovincial manejan digamos el control de los caminos no manejan es una restricción que tiene que tener en cuenta hay restricciones que las tengo que considerar entonces hay algunas restricciones en mi modelo de negocio que de repente por acciones directas o indirectas, cambia. Y debo ser muy, eh, percibir esto. Porque si no percibo oportunamente, de repente, como ha ocurrido el año pasado, muchas empresas eh, no tenían capacidad o capital de trabajo, no tenían personal que dominara páginas web, que manejara chatbot que manejara... Chatbol, que manejara eh, ventas por WhatsApp eh, se han venido abajo. Entonces, eh, esto implica que el recurso humano eh, tiene que tener un nivel de respuesta en su competencia, en sus capacidades. Eh, ese es un, un reto que no es lejano, estamos viviéndolo existe eh, empresas que aparentemente eh, se han reconvertido. Por ejemplo, a ver, eh, señor Ronald, presente en pantalla un enlace que le voy a decir. Ronald, puedes presentar en pantalla un enlace de Google, Ricardo o Ronald. Ronald. Sí, ingeniero, eh, comparte el enlace. Sí, por favor. Entra y pones Curazao. Una, una tienda de electrodomésticos. Que... Disculpe, ingeniero, estoy ahorita con el celular. Pues, eres aliancista de muestras. A ver, Ricardo, ya, busca Curazao, Tienda, aprieta. Tienda online ahora tiene es una tienda online antes era una tienda física no entonces él, él ha crecido tremendamente porque ha crecido porque ya tenía un buen manejo de, de, de sistemas de página web pero con la venida de la nueva realidad ha mejorado a tal extremo que le está quitando clientes a uno que estaba ya muy bien posicionado, como es Iraoka. ¿no? Y, y está creciendo más. ¿Por qué está creciendo? Porque ahora ha creado lo que se llama eh, eh, lockers. Lockers. ¿Qué es un locker? Es una cajita que tú pones ahí cuando vas a un supermercado o a una tienda, por ejemplo, vas, pones un sol y, y tienes un, una especie de sitio donde puedes guardar tus cosas. Sacas el sol y, y te vuelve el sol y, y ya te llevas. A tal extremo ha crecido esta que está poniendo lockers, como especie de locker, en varias zonas de Lima. De tal manera que el cliente va, ya no va al centro o va a la tienda, que es dos o tres tiendas que había, sino va a un centro de distribución. Vas con tu voucher que has pagado, recoges tu producto en cualquier lugar de Lima. Y ya no tienes el peligro de ir hasta el centro de Lima. Y ni estar, estar ahí con un montón de gente, ¿no? Si no vas y recoges. Todos esos elementos han hecho un cambio tremendo. ¿Y cómo? Porque se está adecuando a los tipos de clientes jóvenes. No estamos hablando de que una empresa, todas se, se, se, se, se ven perjudicadas, ¿no? Es cómo tú gestionas tu modelo de negocio ¿no? y te adecuas para poder dar atención a tus clientes con las nuevas normalidades. Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? que lo está dejando atrás a, a Iraoka, que era líder en, en venta de electrodomésticos por muchos años. ¿no? Iraoka no está respondiendo, su modelo de negocio de Iraoka está débil frente a, a la nueva normalidad. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante eh, esta empresa exitosa en cuanto a... El modelo de negocio tradicional que era una tienda de electrodomésticos, como sea rápidamente, es una tienda online de electrodomésticos. ¿Está bien? Y, y es un ejemplo a seguir. Bien, deja de compartir, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos mencionar a modo de, de, de resumen? ¿no? Primero... Eh, tenemos un material compacto que es el iBinder. Tenemos información semana a semana que vamos a desarrollar. Eh, tenemos un classroom que está todo el material del ciclo pasado ordenado. Lo vamos a mejorar eso. Eh, tenemos un blog y, y tenemos un Live Binder, que integra todo el material, y vamos a tener clases a través de Zoom. Ustedes ya son casi ya por salir, están en sus últimos meses. Eh, aprovechen, yo sé que algunos tienen los minutos contados, están en un, en un ritmo, pues, que es natural como ingenieros ya, eh, tienen que estar así, pero... Eh, no se descuiden los cursos, mejor es acabar y estar tranquilos por, porque después se van a ver perjudicados si es que no aprueban. ¿no? Eh, yo quisiera resumir eh, tres aspectos. ¿no? Primero, hay un interés de mi parte de editar el curso semana a semana. Me he preparado, tengo los materiales. Tengo el interés de llegar a ustedes, pero no basta de mí, pues, ¿no? Tiene que haber la contraparte. La contraparte la ponen ustedes. Su asistencia, su participación, su desarrollo de las actividades que se les pida, esa es la contraparte de ustedes. No debe haber justificación, jóvenes. A la edad que están ustedes y el desarrollo que están alcanzando, como ingenieros, el ingeniero no justifica, sino encuentra soluciones. No comprenderán que no es por molestarlos, que, que hay que ser exigentes en el curso. Eh, es parte de, de, de esa necesidad de, de que ustedes eh, desarrollen ciertas competencias o terminen de desarrollar ciertas competencias que hemos mencionado. Y por último, viene a ser eh, algunos consejos que les doy, ¿no? Ya tengo experiencia en el curso, eh, somos en total alrededor de 12, hemos asistido 4 o 5 creo que al inicio. Eh, es importante eh, participar en el curso, es importante jóvenes que manejen ustedes sus tiempos y, y yo les solicito que sean un poquito más maduros para asumir responsabilidades. Si se meten en el curso, no es venir a la primera clase y justificar cualquier cosa y, y, y querer aprobar. Conmigo no es así. Los que han llevado cursos curso conmigo verán que yo voy a clase, me intereso en el curso, y me involucro y, y eso es lo que... Un poco es importante que ustedes pongan de su parte. Eh, bien, ahora quisiera su opinión: cuáles son las expectativas que tienen cada uno de ustedes del curso. Ya más o menos he explicado, ahora quisiera conocer, y con eso terminamos, las expectativas que tienen cada uno de ustedes del curso. Adelante, Ricardo. Como expectativa del curso, tengo, eh, tengo ganas de aprender ¿no? eh, lo que es la planificación más que todo y los modelos de gestión todo, como, eh, con mayor frecuencia actualmente, ¿no? Tal vez para poder aplicarlo en los trabajos, tal vez en ITS, ahora como ya se he puede regresar, también puede ser un punto que me bastante. Uh -huh. Gracias, Ricardo. Ronald, ¿tu opinión importa? ¿Qué, qué expectativas tiene del curso? Ah, bueno, ingeniero. Eh, el curso que tengo yo actualizar eh, mis eh, conocimientos y aprender acerca de, como usted nos ha hecho ver, la evolución de la tecnología y su influencia en... Las estrategias que tienen las empresas para adaptarse al cambio. La misma tecnología cambia por las necesidades de... y debemos adecuarnos a esas, ¿no? porque nos permiten adaptarnos de la mejor manera posible, tomar las decisiones adecuadas en el tiempo adecuado, no cuando digamos que pasaron las cosas, y predecir, ¿no? y prever el futuro de alguna forma. Uh -huh. Gracias, Rona. A ver, la señorita Carol Rosales, su opinión importa. Ingeniero, ¿se oye? Sí, sí. sí, sí. Ingeniero, este, más bien quería aprovechar, no sé si he escuchado mal eh, en toda la clase, quizás no he escuchado cómo va a ser la metodología del curso. Eh, va a ser exposiciones o otro tipo de dinámicas, ya que lo veo bastante dinámico en clase y me, me, me parece agradable así. Quisiera preguntarle más bien para ir formando grupos o cómo va a ser su metodología, disculpe. Sí, eh, la metodología es eh, de hacer investigación aplicada en gestión empresarial a través de eh, paper, a través de, para ver el conocimiento frontera de las especialidades que nos dan las líneas de investigación. El otro tema es sobre trabajos que se dejan en semana a semana, de lo que avancemos, vamos a hacer actividades asíncronas, que es fuera de clase, a las actividades síncronas, que son las actividades en clase. Y por último, la metodología es en trabajo en grupo, vamos a ver un trabajo final en grupo. Y para lo cual, eh, después de la quinta semana se va a hablar sobre este trabajo. Esa es la metodología. No sé si con eso respondo, señorita Carlos. Eh, bien, señora, muchas gracias. Lo tengo claro ahora. Y sí, estoy a la expectativa de saber qué tan diferente es con el otro profesor de, de la siguiente de la otra sección. Porque yo, yo una vez hace mucho tiempo llevé con el ingeniero Ponce. Pero no, no voy a rajar, pero no me gustó mucho su metodología. Y la verdad que lo, lo jalé por, por un poco de puntos. Y me parece que usted lo va a llevar de mucha mejor manera. Eh, supongo que nos va a enseñar un poco de, al final, ¿no? Un poco de ERP, si no me equivoco. Ah, sí. quizás tenga otra, sí, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer algunas okay. simulaciones. Ya, ingeniero. Ya, ya. De todas maneras, sí, he separado mi tiempo ya para poder, digamos, llevarlo bien, ¿no? Poder aprender y que sea de provecho para, para mi carrera, más que nada. Claro, usted ya está acabando, ya está en el décimo ciclo, ya con su enamorado al costado, ya próximamente va a ser ingeniera. Lo que sí le pediría que no falte a clases, que participe. Y eh, hacer un trabajo en equipo, pues, ¿no? Eh, como dije al inicio, no solamente yo hago las clases, sino la interacción con ustedes se hace en la clase. Eh, me interesa eh, aprender, porque yo aprendo, pero también me interesa que ustedes también aprendan, ¿no? Ambos ganamos. Eh, lógicamente yo tengo ya experiencia, tengo criterio, tengo conocimiento que quiero llegar a ustedes con ello, ¿no? Ese es un poco el interés. Vamos a ver eh, varias metodologías. Lo que sí les pediría a Ronald, Carol y Ricardo, seamos los más transparentes. Si hay algo que no entienden, si algo falta o consideran que, que se debe mejorar, me lo dicen. Yo, como cualquier ser humano, soy perfectible, ¿no? No, ¿no? Mi verdad no es debe ser la única, ¿no? Pero sí, mi objetivo es, como lo dije al inicio, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes? Ustedes. Entonces, tengo que saber eh, lo que quieren mis clientes, ¿no? Que son ustedes. Y vemos así como proceso, proceso educativo. Pero hay veces este producto llamado aprendizaje hay veces eh, uno tiene que entender que aprender no significa solamente que yo soy consciente de lo que aprendo, sino hay veces tengo que entender que el proceso se da un poco de menos a más, ¿no? Eh, esa es la, la respuesta que le doy a todos. Bien jóvenes, revisen el material, por favor. Yo los voy a. Bombar. Sí, sí me Ronald. pedirle que como matriculado, no me ha llegado el link a mi correo. No sé si podría también. Por favor, pones en este material. momento en el chat tu ya. correo. Mi correo en el chat, está bien. ¿Ya? Ya, de preferencia, el correo de la uni.pe. ¿Está bien, Ronald? Ronald, ¿me escuchaste? Tu correo de uni.pe. Ingeniero, eh, nos comentó sí. que iba a ser una dinámica de, de comentarnos un tema y eh, en la siguiente clase nosotros tendríamos que debatir acerca de él. Así eh, es. ¿Al final de la clase ¿va, va a decir el tema o nos va a mandar por correo? No, eh, en clase voy a mencionar, son actividades, por ejemplo, eh, papers, eh, plataformas, eh, hay bastante información que, que quiero compartir con ustedes. ¿Está bien? Eh, realmente ustedes ya están por acabar, están prácticamente a puertas de salir y, y lo que deseo es que primero eh, no pierdan su tiempo en clase, porque lo peor que uno puede hacer cuando uno ya, ya está trabajando, practicando está interesado en, en terminar, es no perder su tiempo. Y uno pierde su tiempo cuando no le saca provecho. Pues, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo. Yo eh, busco que, eh, lograr ese, ese, eso en ustedes. No todos perciben lo mismo, porque es natural, somos diferentes. No todos eh, internalizan, eh, pero para eso está el saber preguntar, el saber... Eh, decir no entendí o el saber, eh, explíquelo otra vez, ¿no? Para eso estamos. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, eh, yo lo que les pediría eh, para terminar es que si conocen a sus amigos del curso, que lo voy a, voy a dictar el nombre, ¿no? Para que les pase la voz porque me parece que se han olvidado, son aliancistas. Son los siguientes, ¿no? Eh, Ancalle Inca, Jack Castillo, Arowilka, Víctor, Cusi Ever, David Albert, que está, estuvo, Guamán, John, Lara, Jorge, Lino, Ricardo, eh, Montalbán, Freddy. Eh, Morgan Jonathan Pérez Jefferson Riesco Dioni Ríos Aarón Rosales. Este es otro curso, creo. A ver qué curso. Este me parece que es otro. Este me parece. Sí, es el mismo, sí, sí son de los alumnos, pero no han venido, ¿eh? eso es, los conozco, hay algunos que están repitiendo el curso. Y, lógicamente no es porque yo sea maloso y haya desaprobado, porque no, eh, no dio el parcial, no asistía a clases, lógicamente pues no, no estaba en el curso. ¿no? Eh, yo comprendo que algunos ya quieren acabar eh, es importante, yo en su lugar haría lo mismo, no acabar, y eso es lo que he hecho, yo acabé nueve ciclos, porque adelantaba cursos, ¿no? eh, hice, pues, la ley me lo permitía, pero acabar bien, pues tampoco es acabar por acabar, ¿no? Bien, jóvenes, les deseo lo mejor, eh, cuídense, no estamos más que en un nivel de la pandemia muy peligroso, y los jóvenes que son ustedes no, normalmente no se van a contagiar, pero el problema es que pueden ser medios de contagio, ¿no? Y nadie quiere contagiar a su ser querido, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy conservadores en nuestro cuidado, porque el virus es un virus porque, que si no nos cuidamos, nos lo llevamos ahí y contagiamos. Bien, ha sido un gusto tenerlos, que tengan una bonita noche, pues, ya lo que queda de la noche, y ya nos estamos viendo el día de mañana. Por favor, eh, avisen a sus compañeros. Eh, clase dada, clase realizada. Acá no es que ya repita lo que dijo ayer o la semana pasada. No es así. Está bien. Un gusto, Ricardo, Carol, Ronald, ya no estamos viendo. Gracias.